Estas piezas, estas piezas dentarias temporales van a permitir que el niño vea en imágenes. Ya el niño tiene una concepción eh, del mundo que es por imagen. Por lo tanto, como además está desarrollando en, es, en este proceso, está desarrollando eh, sus órganos, a este niño no se le puede intelectualizar, que es una de las primeras eh, cosas que conversamos en la antroposofía. Y tiene que ver también porque en el kinder, no estamos aprendiendo las letras, por ejemplo, como podría pasar en, otra, en otro tipo de pedagogía. ¿ya? ¿Por qué? Porque las fuerzas formativas son las que están primando en este ser. Y es lo hacia dónde queremos ir. Y también están primando el ritmo y la imitación. Por lo tanto, generamos cosas que tengan que ver con el quehacer del ser humano cotidiano. ¿ya? El ritmo es muy importante para los niños porque también los vincula con este estado de calor en el cual se encuentra el niño en el primer septenio con este estado de imagen y de fantasía y también con este estado de cobijo ¿ya? En cuanto a la higiene son los padres los responsables de la higiene de los dientes de los niños. Yo digo hasta los 12 años pero es mentira hasta los 18 y también es mentira es más allá ¿ya? La conversación de, de lavante los dientes es constante, repetitiva y tómenselo con ritmo. <ríe> Todos los días. ¿Ya? Eso significa que en el primer septenio, con mayor razón, tenemos que tener esta rítmica en cuanto a la higiene, porque, es porque estamos manifestando los hábitos. Ya en el primer septenio donde vamos a inculcar realmente el, el, el hábito en el niño y también el instinto. ¿Ya? Entonces este niño va a educar también recordando instintivamente todas estas cosas que vivió de pequeño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el tiempo en el cual la imitación es parte de, y además estamos con esta imaginativo.